caer, ya no estás conmigo, ya lo sé. si no te tengo cerca, tu cara, tu mano, tu pelo, tu boca, tu risa de mí. Siento que todo es igual, nada me importas, si tú no estás y siento que muero, siento, siento que, que me muero. muero. Y siento que muero, siento, siento que... Cuando te acariciaba, juntos en la almohada, Me llamó, te este estuvo la vida a correr. Quiero que vuelvas a casa, que el tiempo se si quiero sobrevivir. Y siento que muero, siento que me muero. Y siento que muero, siento que me muero. Tus ojos me recuerdan. labios ya no saben la carmín Te echan de menos el color Que tú le dabas. Y siento que muero, siento que me muero Y siento que muero, siento que me muero Si sí, siento que muero, siento muero Vino sí, no!